programas anteriores, nosotros hemos comentado de lo, de lo que está pasando, como una cosquillita que hay entre la modelo profesional Navila Tapia y el cantante urbano Rochi RD, que hay como una, una cosita en las redes y la gente se ha preocupado mucho por eso, y aquí nosotros traemos la verdad en lo que ha pasado con ellos tres. Ahí dice aquí, bueno, durante toda la semana, sí, lo hemos hablado la fuerte amistad entre comillas entre la modelo Navira Tapia y Rochi Redé, intérprete de música urbana. Publicaciones y comentarios han avivado las especulaciones de una relación, no tiene que ser necesariamente eh, íntima entre ambos. Está de carpintero y lo dijo, le ha tirado a un par de mujeres. Le ha tirado y ella en su vida de soltero tiró. no, no y ahí se le nota que Rochi está tranquilo, que no está como antes. Rochi está tranquilo, Rochi lo coge chilling la no, no, no, etapa te... de buscar a la mujer en los barrios ya se terminó. No, ya eso terminó. Ese desesperamiento de tener cinco y seis. Sí, sí, seis sí, lo quita sí. vieja porque tú le echabas todo y ten una licuadora y no sacaba sí. una buena. No sacaba una Návila, <risa> ni una Jessica, una, un tip, una tipa así. Te echando la Por él sabe que esos tiros son duros. Un sí, sí. tiros le van un efectivo fácilmente. Cualquiera. Sí. Y más, ellas si saben que usted tiene efectivo. No, y más ella y que no. el mundo que andan adivinando pensé. por la vida. Tú sabes. No, y hay unos ayudantes que tienen esas mujeres. Sí. Lara. Tú sabes, ¿cuál es tú, un ayudante de ellos Un ayudante que, no, amor, el corazón, quítale eso a este hombre. ¿Qué tú eres loco, esta habitación de ese hotel, no, dígale que no. Que <risa> si no, una suite presidencial, no. <risa> y nosotros vamos a estar tuyidas mana maná, ahí. <risa> es una cosa de, <risa> de los, amigos de, los eh. amigos de esas mujeres. Mira, eh, yo voy a hacer un poquito como Angel, ¿verdad? Y vamos a enmascarar este, el sonido. Ay, hay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. <risa> Porque miren, ustedes saben que en esta semana, ¿verdad? no hemos pasado hablando de esto, pero hoy han salido dos informaciones referentes a Rochi. La primera, y la publicamos en el portal Telenor, es que Rochi confirmó que va a hacer su concierto en el Palacio de los Deportes. No se sabe la fecha, pero dijo que sí. Y que tiene algo con Tekachi Sistina. Eso lo confirmó ya hace dos días. Obviamente. Bueno, dos días, bueno. Pero esas son dos de las noticias que han estado llegando en medio de esta de este escándalo entre ella y entre él y Nabil diciendo y, y Nabil, es que que... cállate. <risa> <risa> en, en, en, entonces, entre estas dos personas, justamente en esta semana. O sea, para mí es. Todo esto ha sido precisamente para eso. O sea, un, un sonidito para que la gente esté hablando. Entonces vienen ya con esta noticia. De que principalmente la primera, de que Rochi va para el Palacio de los Deportes, que es algo que lo ha dicho muchas veces y que la gente, sobre todo sus fanáticos, lo están esperando. Claro, claro, Rochi confirmó que va al Palacio de los Deportes, eh, ya se está preparando, estaban hablando de cómo sería eh, el evento, tú sabes que él tiene que dejar de, de cantar en, en discoteca, sí. no deja de cantar, porque tú sabes, como yo lo explicaron ese día en la entrevista, lo que pasa es que hay un público, el público que va a la discoteca no es el mismo público que vaya a consumirte a, un, a, a una Tienen que darle, escúchame, tienen que darle seis meses a Roche. Se sí, pero la escúchame, discoteca. pero escúchame. El problema es que Roche va a la discoteca alta gama. La gente que vaya a ver a Roche al Estadio Olímpico no son la gente, no son la misma gente que van a la discoteca. y puede hacer 70 mil fiestas en una discoteca. El público que va a ir al palacio nunca vaya a una discoteca porque es que no, tienen, no tienen para comprar un mueble. Pero escúchame. El concierto es para la gente que, que porque puede haber arroche en una terima de patronal línea ahí, ¿me entiendes? Ahí va a ir boleta 500, ¿sabes? Hay mucha serio? gente que no ha visto arroche. Quizás tú lo dices porque tú y yo estamos haciendo de arroche ya, ¿me entiendes? En vivo y no, de no, todas las formas, pero, la forma, no, pero no, hay, no, hay pero gente que nunca no, ha visto no, arroche. Arrochi. una estrategia de marketing para motivar ese público que no va a ir a, a, al estadio. Claro, Olímpico. hay un tipo de público que no va y hay otro ah, que va y que ah, nunca no, lo vea todos entonces, los días. Pa, por entonces, hay. para buscar esa estrategia debe ausentarse. No es por los pobres. Es porque él quiere meter ahí a, a, a, a gente que, que no va a querer ir porque lo ven todos los días en un The World, eh, lo, lo ven en un euforia, ¿tú entiendes? Uh -huh. Pero si él se ausenta, es una estrategia de marketing hasta para vender más. Seis meses sin tocar en ningún lado, espérate, la gente le da ansia. A mí me va a dar ansia de, dame ir a ver, o sea, ese concierto. Tiene que hacerlo obligatoriamente. No es por el público... De la discoteca, porque aquí hay ricos que ni aplauden a Roche No, tú sabes. Que es pa ¿Qué para decir que ellos fueron a ese concierto? entiendes? Y no es un concierto cualquiera, pienso yo. Tiene que ser un concierto donde haga VIP o donde haga. ¿tú entiendes, no, va para? a ver de todo, va a, ver de va a todo, haber de todo. Eso, todo va a haber pero. Claro, la gente que no ha podido oírlo a ver a una discoteca va a ir a ese, va a ir. Va a ese concierto, pero debe ausentarse. Eso, eso es la zona de marketing y, y de que tenga la boleta, porque está bien en Roche, pero el concierto no es de Roche. Hay gente en los frailes que nunca ha visto a Roche cantando de ahí en los frailes, en los barrios, nunca los Porque la vendan, gente no entiende. Que está oye, así? la gente no entiende. Ah, no, que el concierto es Rochi, que es Rochi que sabe. No. no. Hay una compañía tanto taquillera sí. como una compañía que organiza el evento. Hasta la luz es una compañía que aparte de Que no tiene que ver que Rochi no cante. Ellos van a hacer y montar su evento. Ellos montan su evento y cobran su dinero. Exacto. Ellos tienen que ver que caiga un diluvio después que ellos montaron. ¿Tú entiendes? Claro, que claro. eso es lo que mucha gente. Voy a hacer un paréntesis, hay mucha gente... No, bueno, es parte del tema, no está bien. Sí, sí, eh, hay mucha gente que no entiende esa parte. Cuando usted brinda un servicio, un ejemplo, yo quiero que Camila y Enge me animen una fiesta y ellos llegaron y la fiesta cogió candela, se prendió, no se va a dar. Ellos no tienen que ver con eso. Nosotros hay que pagarle su dinero porque ellos llegaron al sitio. Exacto. Y apartaron esa... Eso es lo que muchos empresarios no entienden aquí en, en San Francisco de Macorís y en República Dominicana. Si usted, usted, usted apartó a Papá Tarima para la noche y Papá Tarima llegó al sitio y la fiesta no se dio bien, o no, olvídese de eso, que mi dinero tiene que estar ahí o va a tener que darme un saco de palo. ¿Lo ¿No entiende? Entonces... Es lo, que, es lo que te digo, para poder garantizarle a la compañía que coja la taquilla uh -huh. o la compañía que organice el evento, debe Rochi, como figura, ausentarse. Porque Rochi lo que va a coger un por ciento de, de ese concierto. Tú sabes que eso le toca un por sí, su por Es igual que el alfa, como el alfa lo hizo, que para el alfa ser internacional, tuvo que dejar la discoteca aquí. Y no la dejó en su mejor momento. No, no. Él la dejó estando apagado. El alfa hizo una buena estrategia, porque hizo fuerte. no, ay, él, junto a los foques, que es una, parte, una pieza muy importante para la carrera del Alfa, uh -huh. Santiago Matías, hicieron, cuando el Alfa compraba una jipeta, eso lo hacían una semana. Sí, sí, dando el verdad. Con un paquete grandísimo, la gente se acostumbró a ver el Alfa al Alfa más paque, allá. En paquete, ajá. Ya, entonces lo subieron allá donde él quería donde estar. Donde él quería estar. Eso así. El marketing, el marketing. El marketing lo hicieron muy bien, porque él cuando dejó, me acuerdo yo, que dejó de cantar en, en la capital y en todos los pueblos, él no estaba en su mejor momento. Él, sí. y, y, y si en una carátula de que él sí, tú entiendes, y mira dónde lo logró. Y después se muda a Miami. A Miami. Entonces, Miami compra un roll que eso es lo que vende la, el, el eh, paquete. Porque te dicen que te compran y, y, y, y, y, y de lo sacan. Y es pagando los mensuales. los o hacen un bulto, pero lo importante claro. es tú venderle a la gente que tú compraste ese carro que y que, que tú estás al claro. nivel de 500 50 porque eso es lo que vende la jipeta duró dos meses todo el mundo hablando de la jeepeta azul que el tiene ajá la azul ya eso ya eso ya eso no ya eso también esa jipeta tú la ves ni caso pero en ese tiempo el alfa un dembolsero una jipeta Roy y era, era otra vaina luego entonces viene el lamborghini rojo te acuerdas eh. no que el alfa un lamborghini rojo ya tú sabes se lo veían se lo veían a los peloteros era el lamborghini sí. entonces luego viene el vaina bugatti entonces, lo de los dibujantes, el, show, el show, Entonces, él ha, él ha hecho buena estrategia. Que en nadie, lo ha ver, ¿Eh? <risa> nadie lo ha vuelto a ver, jugaste. Nadie lo ha vuelto a ver, jugaste. Están en Miami. Nadie lo ha vuelto a ver. Nadie lo ha vuelto a Y ver, se Bugatti. quemó uno, di, que nunca vieron el chasis. De, de, ¿Tú entiendes? Pero son estrategias. Que él ha, él ha, él ha, él ha sabido hacer en cada momento. que. que estaba apagado los tiros. Que, que le entran a tiro. Dice sí, que, que con Nicky Jan, sí, ahí, ahí estaba Nicky Jan involucrado se llama estrategia para que usted aprenda bueno, y estrategia posiblemente sea roche. sea lo de la vila y roche de estrategia para el concierto o sí, es un corito sí, sí. Yo, yo, yo creo que es más estrategia de ella yo creo que más no estrategia. yo creo que ella porque él como que se intimidó al hablar de eso yo creo que más eh, fue un huevito de ella ¿Ay? como de, de, de estar Tirando esa indirecta. Porque se sorprendió que le tiró. Como sí, está sí. tirando puya él. No, pues supuestamente yo se con, eh, eh, no, no, no, se que conoce porque ahí. Pero él que no había trascendido a las redes. Sí, ahí él deja dicho que él le tiró a varias. Ahí. Que le ha tirado, le tirado. Yo supuesto. estoy de carpintero, dijo el carpintero que usted pica donde quiera. Uh -huh. entonces parece que la que la, la que se enfocó en él fue ella no, ajá, le respondió le respondió y le dio para la terrena tú sabes que Roche él mismo lo dijo ahí que él le tira a, la, a, la, a las americanas a las artistas esa gringa de, de, de, de pop él me dijo no pues yo le, le he tirado a fulano a fulana en checha de que de carita va viando pero esas mujeres no están eh, esas mujeres no responden ¿Entienden? entonces él le empezó a tirarle a la de aquí y cayó nada ahí, ahí mm. tan, tú sabes, está ese ese manejo hay una que se parece a la a la de mente que es famosísima, americana, Ay, igualita. Madre. Esa es la demente número dos, versión gringa. Oye, buscar después. En <risa> principio, cuando Roche la, la, la, le tiraba, le, le hicieron un meme. Dije, pero con razón es que están con la demente, porque igualita. <risa> sí, <risa> igualita. Ay, no mi plaquina. madre. Bueno, esto va a seguir, ¿eh? Así que mientras... Claro, este show eh, está... Este show va a seguir y vamos a ver hasta dónde llega. Yeah. <risa> bueno. Pero con todo esto, todo, como a, al final dijimos, un, glo un buen Globo up para, para Roche. Porque no es lo mismo, sí. no es que lo mismo. Que se casen, que se casen. <risa> que, se, que se haga el loco y que se casen. <risa> los el no se casen, entonces. Cuando tú fuiste a entrevistar a la pues estaba agarrándose la prenda? qué No, porque él tenía, dos, él tenía dos seguridad que estaban para eso, para pa agarrar sí, la está, prenda. Sí, pero él también estaba protegiendo su prenda. No, no, claro, así. porque ellos bajaron con él de día ahí. Sí, lo hermano, que... no, tú sabes, la familia... <risa> <risa> Porque que a, a, a la gente pues, del no es fora y es un pedacito de eso que cuesta lo que vale un camión. No, un, un pedazo para que pase una bien la de... terrena. Tú tienes tú ahí pa, pa, pa, Entonces, pa, se para se cuidar de eso. Yo vi muchos artistas sí, que, que tienen seguridad para que les cuiden la joya. Había, no sé cuál era, no recuerdo bien, una figura, un influencer que cagaba un hoguillo. Sí. Entonces, seguridad, le pone la mano ahí, tú ves. Sí. Cuando, el, cuando el influencer va caminando, él va agarrando de ahí. Claro, para claro. cuidarle la prenda, porque son gantes. Como dice Roche. Se lo llevan en claro. <risa> <risa> pero, pero qué, pero ¿qué contraproducente O mal. sea, tú quieres ir Te con... Con Collar y toda la vaina, vender la pámpara. Y entonces, y entonces de después protegerlo proteger no, los no, porque... caminos que ellos se van a montar no, en la guagua, camino, porque el ellos camino, están tranquilos ve, gente, están, Cuando gente. ellos se sientan tan tranquilos, Villalona, yo hablo del, del transcurso al vehículo. Ok, ok. Ve, que puede venir uno y le echa una babilonia. Sí, sí, tú sabes. <risa> <risa> le, le echa la burundanga y, y da lo guillo no, uh, el alma. El tira. alma, tu Dios se cuida <risa> mucho. Por eso que no, hay un pana que se cura cuando, cuando va un, una gente de la calle y me pregunta algo que yo hago así y me tapo la nariz, Ah, digo, pues a mí no me va a quitar nada pero yo para evitar mi problema sí. me voy a tapo la nariz para que la gente no te tapa la nariz dije, dije. sí no cualquiera puede venir hasta vendiendo algo yo le hago así y me tapo la nariz sabes para qué para que, no ah, pa que no me llegue la burundanga cuando viene a verle hasta los calderos me gana le busco